En este vídeo vamos a ver el funcionamiento y configuración de las actividades tipo tarea. Las tareas son las actividades más utilizadas con diferencia en el campus virtual, ya que nos permiten crear un espacio en el aula donde los estudiantes nos puedan entregar un trabajo concreto que les hemos remitido. Por ejemplo, podemos tener una tarea para cada una de las prácticas de laboratorio que realizamos durante el cuatrimestre y en la que los estudiantes tienen que desarrollar un informe con lo realizado en, ese, en esa práctica. Además, las tareas nos permiten que los estudiantes nos envíen ese documento o documentos asociados a un trabajo, pero también nos permiten que nosotros como docentes podamos hacerles a los estudiantes de forma individual o en grupo un comentario y aportarles una calificación sobre una actividad o un ejercicio que han hecho fuera del aula virtual. Por poner un ejemplo, podríamos tener una exposición que los estudiantes han hecho en clase, donde han tenido que utilizar un powerpoint y exponer un tema de forma individual y donde nosotros hemos recogido a través de anotaciones en un folio, pues qué tal lo han hecho, si han cometido algún error y la calificación que les proporcionamos. Bien, pues nosotros a través de una tarea del aula virtual vamos a poder de forma individual comunicarles a los estudiantes y reflejar en el aula la nota que han tenido en esa exposición y si lo deseamos algún comentario sobre la misma. Bien, para trabajar con ellas tenemos que activar la edición en primer lugar, pulsar en añadir una actividad a un recurso y seleccionar tarea. Vamos a pulsar el botón expandir todo aquí a la derecha para que directamente se muestren todas las opciones desplegadas. Como siempre, pues en primer lugar poner un nombre y vamos a encontrar el campo de descripción. Aquí vamos a poder dar el enunciado de este trabajo que tienen que hacer, recordatorios importantes, cosas a tener en cuenta, etc. Esta información podemos complementarla aportando pues, estilos como negrita, colores, un enlace, etcétera Si pulsamos este botón, esta información que pongamos aquí se va a ver en la pantalla principal del aula virtual. Si no lo pulsamos, hasta que el estudiante no pulse sobre la actividad, no va a ver esta información. Archivos adicionales es algo muy práctico, porque podemos asociar a esta entrega, a esta actividad, una serie de ficheros. Por ejemplo, una plantilla de Word sobre la que tienen que complementar su informe. O un fichero de Excel con los datos que tienen que trabajar para hacer esos cálculos que les estoy pidiendo. O cualquier otro tipo de, de fichero. Disponibilidad nos permite configurar la temporalización de esta actividad. Tenemos cuatro campos distintos. El primero, permitir entregas de este nos permite indicar a partir de qué momento los estudiantes pueden empezar a entregar sus trabajos o actividades a través de esta tarea. Nosotros podemos hoy, vamos a decir que estamos a día 5, ya tener esta actividad disponible, pero hasta el día 10 que hemos indicado aquí a las 10 de la mañana no van a poder entregar sus trabajos, aunque los hayan finalizado antes, hasta que llegue esta fecha el sistema no va a permitir que entreguen nada. Podemos habilitar esta opción como la tenemos o deshabilitarla si no la queremos utilizar. A continuación, fecha de entrega y fecha de límite suele causar algo de, de confusión. Vamos a explicarlo. Empezando por fecha límite. Vamos a activarla en este caso. Y vamos a indicar aquí el día 20 a las 4 de la tarde. 00, a las 4. Esto lo que nos. Como se va a comportar es que a partir de esta fecha, del 20 de septiembre a las 4, el sistema no permite entregar ninguna actividad. Es decir, directamente desaparece la opción de adjuntar un fichero. Mientras que la fecha de entrega normalmente la, se utiliza con el sentido de que, si podemos aquí, vamos a decir el día 18 a las 12 de la mañana, el sentido vendría a ser que los estudiantes tienen que entregar, tienen como fecha límite el día 18 a las 12, pero van a tener este margen de tiempo, es decir, dos días y dos horas, para entregar fuera de plazo. Para aquellas personas que han tenido un problema de última hora, que los rados se las estropean en último momento, que no es la función de internet, pues tienen un margen, en este caso, de dos días. Ya dependerá de nuestro criterio si esas personas que entregan fuera de plazo les pues, aplicamos alguna penalización a la hora de calificarlo. Nosotros como docentes, cuando vayamos a corregir esta actividad, vamos a ver si alguna persona ha entregado fuera de plazo eh, su trabajo. El sistema nos lo va a ofrecer en esa formación de forma muy visual. Una opción de configuración que utilizan muchos docentes es directamente deshabilito esta de aquí y directamente marco aquí la fecha en la que tienen que entregar y punto. Fuera de este día, del día 18 a las 4, fuera, es decir, más tarde que esta fecha, directamente el sistema no permite entregar nada. Entonces, hay profesores que optan por esta configuración. Y recordadme calificar, lo que hace es que en la fecha que nosotros indiquemos, nos avise a los docentes de la asignatura, es decir, si somos en este aula ocho profesores, pues a los ocho profesores nos va a notificar de que ya podemos corregir este, esta actividad que hemos definido. Es importante anotar que esta fecha, este horario que tenemos aquí, es con el uso de las Islas Canarias. Tipos de entrega, esto es muy importante porque nosotros vamos a permitir que los estudiantes puedan adjuntar archivos o podemos indicar también que puedan tener un campo donde escribir. Podemos usar ambas opciones, o usar una de ellas, o directamente no usar ninguna. ¿Qué sentido tiene no usar ninguna? Pues el sentido sería cuando queremos calificar a través de una actividad tipo tarea, pues una acción o un desarrollo que han hecho los alumnos fuera del aula virtual. Por ejemplo, una exposición que han hecho en clase, en la que nosotros tomamos nota de qué tal lo han hecho, de alguna cosa donde hayan fallado, lo que queramos. Y después esa información, esa calificación y esos comentarios se los proporcionamos a través de este espacio del aula virtual. ¿Vale? Entonces en ese caso sería cuando desmarcamos ambas opciones y aquí en esta actividad, lógicamente el estudiante no va a tener que hacer nada, simplemente la vamos a utilizar para transmitir una información al estudiante. Bien, siguiendo con el ejemplo, vamos a decir que archivos enviados vamos a dejar y texto en línea pues vamos a decir que también vamos a dar otro ejemplo que sería solamente texto en línea ¿Cuándo puede tener estos sentidos pues vamos a decir otro ejemplo les hemos pedido a los estudiantes que se graben una exposición en vídeo y que suban ese vídeo a su canal de youtube de forma privada a su canal de youtube institucional y que lo que tienen que entregarnos a nosotros es la dirección de ese vídeo de youtube pues con, con este caso esta opción no es necesaria, no tienen que entregarnos ningún documento, pero les proporcionamos ese espacio, ese campo, donde van a poder copiar esa dirección del video de YouTube. Pues sería esta situación de aquí, esta configuración. Bien, con archivos enviados podemos indicar si permitimos que entreguen un fichero, un fichero 2, 3, hasta un máximo de 10, vamos a decir 2 en este caso, y la opción de límite de palabras se aplica solamente cuando tenemos texto en línea, y nos permite indicar un máximo de palabras, si queremos. Si pongo aquí 100, pues en el cajetín, solamente va a permitir un máximo de 100 palabras este sería el tamaño de los ficheros como máximo y esta opción aquí es muy interesante va asociada a si tienen que entrar un, un trabajo, un fichero y es que puedo limitar por parte del sistema el formato del fichero que puedan entregar es habitual que nosotros a los estudiantes les indiquemos que por ejemplo, oigan, tienen que entregar este trabajo en formato PDF y aunque lo repitan, lo recuerden, lo indiquen aquí en el enunciado pues es muy habitual que siempre haya algún estudiante despistado, que a lo mejor no ha podido asistir a clase, y que me entregue el fichero en Word o en otro formato. Pues a través de este desplegable, este desplegable de aquí, vamos a encontrar muchísimos formatos agrupados por tipología, pues por hojas de cálculos, imágenes, en este caso, archivos de documentos, que es el que nos interesa a nosotros. Lo despliego, ¿vale? pulsando el botón de expandir o de colapsar, se abre o se, se cierra, y marcaría qué formatos permito. Pues caso pdf y word y a lo mejor permito también en presentaciones permito que sea también vamos a irnos para abajo ppt y ppt y e powerpoint de 2007 pues en este ejemplo pues permito entrar en pdf los formatos de doc y los formatos de powerpoint vale. voy a dejarlo solamente como pdf guardar cambio con lo cual esto pues está muy bien es muy práctico Tipos de retroalimentación. La retroalimentación es el feedback que le damos a los estudiantes. Por defecto viene marcado estas dos primeras opciones que son las que se suelen utilizar, que sería comentarios, que lo que nos permite es que nos aparezca una, un campo donde podemos escribir, y anotar PDF, que lo que nos permite es que si el alumno lo que entrega es un PDF, nosotros como docentes vamos a poder escribir, señalar, marcar en ese PDF de cada estudiante y que ese PDF anotado lo reciba al estudiante tras yo finalizar su corrección, lo cual es muy práctico poder hacer esta serie de anotaciones. Que yo tenga estas opciones marcadas no me va a obligar como docente a utilizarlas. Es decir, llegado el momento de corrección, pues a un estudiante a lo mejor le pongo un comentario y a otro estudiante no le pongo nada. O directamente no pongo ningún comentario a nadie ni hago ninguna eh, corrección sobre los PDF. Simplemente me lo permitiría si tengo estas opciones activadas el resto de opciones no se suelen utilizar con lo cual no vamos a entrar en configuración de entrega tampoco vamos a entrar porque tal como viene por efecto, cubre el 99,9 de, de las necesidades de los profesores de la, de la casuística y configuración de entrega por grupo no vamos a explicar cómo se configura pero sí vamos a decir lo que es por defecto esta configuración que estamos utilizando se aplica de forma individual es decir cada estudiante tendrá que mandar su trabajo y a la hora de corregirlo los docentes pondrán una nota, pondrá un comentario si lo desean y esa información va a ser a título individual solamente lo van a poder ver cada uno de los estudiantes sin embargo, existe una configuración que tenemos que, que aplicarla fuera de esta eh, actividad primero donde podemos utilizar los grupos por ejemplo, puedo tener en mi asignatura un grupo de 60 personas, un grupo no mi, los estudiantes de la asignatura son 60 personas pero a su vez, creamos una serie de grupos eh, de, de tres personas cada uno que tienen que ir desarrollando una actividad a lo largo del cuatrimestre pues aplicando esa configuración reflejando esos grupos en el aula virtual y con esta opción de aquí podríamos indicar, no vamos a entrar pero bueno, podríamos indicar que el trabajo que, que envíe una de las personas del grupo 1, por ejemplo directamente ese archivo le va a aparecer al resto de personas del grupo 1 y posteriormente los docentes de la asignatura cuando corrijamos a una de esas personas el trabajo que han mandado esa calificación y ese comentario que le apliquemos directamente va a aparecer al resto de personas del grupo con lo cual esto ahorra muchísimo tiempo cuando estamos trabajando con grupos en la asignatura a continuación aviso no hace falta que toquemos nada tal como viene perfecto eh, eh, se aplica para la mayoría de, la, de las necesidades de los docentes y pasamos a calificación por efecto en principio tampoco vamos a, a tener que tocar nada pero hay alguna opción interesante por ejemplo puedo decir ninguna si deseo que esta tarea no lleve aparejada una calificación por ejemplo puedo estar utilizando esta tarea simplemente para que me adjunten los estudiantes una ficha que yo les pido que cumplimenten con una serie de información por tanto esa ficha con algunos datos personales o de intereses del estudiante no va a llevar ninguna puntuación aparejada tenemos vamos a mantener puntuación por defecto va a ser una puntuación que nosotros aplicamos de 0 a 10 con dos decimales si los queremos utilizar y otra opción interesante que vale la pena comentar por encima es que por defecto se califica directamente con una otra de 0 a 10 significa calificación y directa pero tenemos otras dos opciones guía de evaluación y de rúbrica, son parecidas solo que guía de evaluación tiene un criterio y rúbrica tiene varios criterios vamos a explicar la rúbrica nosotros podemos definir previamente una rúbrica en la que la corrección que hagamos vaya asociada a una serie de criterios esos criterios, pues podría ser presentación del trabajo, pues esa presentación va a llevar entre 0 y 2 puntos. La bibliografía y la cita, si ha sido correctamente citados esa, esa fuente, pues va a ser otro criterio que yo voy a tener en cuenta y que va a tener una nota entre 0 y 3. Contenido, redacción, profundidad del trabajo eh, que se ha entregado, pues una nota entre 0 y 8. Ortografía, pues una nota entre 0 y 4. Esas, esas notas no tienen por qué sumar el 10 ¿vale? puesto que el sistema después ya se, ya se encargará de recalcularlo sobre el 10 ¿vale? de tal forma que vamos a poder dar una profundidad mucho mayor en la calificación que estamos dando y por tanto ser más transparentes y aportarles más información de interés al estudiante sobre ese eh, trabajo que ha realizado Bien, vamos a mantenerlo como calificación simple y directa y eh, de resto no habría que cambiar nada más. ¿Vale? Estas son ya las opciones eh, típicas. Volvemos a abordar cambios regresar al curso. Y ya tenemos aquí nuestra actividad realizada. Y aquí la vemos creada. Bien. Si yo ahora como docente necesito hacer algún cambio en esta configuración. Vendríamos a editar. Y editar ajustes. Y aquí de nuevo puedo cambiar fechas, cambiar opciones, etc. Si yo lo que hago es acceder a esta tarea. Pues veo aquí el enunciado si lo tuviese, que no lo hemos incluido, número de estudiantes que, que aplicarían para hacer esta entrega, en este caso tres, que son los estudiantes que hay en este aula, trabajos que han enviado estos estudiantes, cero, y de estos trabajos que han entregado los estudiantes, ¿cuántos quedan pendientes por calificar? Cero, puesto que no se ha enviado ninguno. A continuación tengo un botón de ver todos los envíos, donde tengo una planilla con todos los estudiantes, y donde puedo ver también sus trabajos, si hubiesen entregado alguno, y donde tengo este check aquí debajo, calificación rápida, ven que lo, al pulsarlo o marcarlo o desmarcarlo las columnas de calificación y de comentarios se activan o no, ¿vale? es decir calificación rápida nos va a permitir directamente desde esta pantalla poner esa nota entre 0 y 10 que comentábamos antes y si lo deseo también poner ese comentario sobre el trabajo que ha realizado el estudiante, vamos a ponerle aquí un 5, pues si yo guardo los cambios pues esta información ya se queda guardada y el estudiante ha recibido un mensaje avisándole que se ha hecho una eh, calificación de esta actividad y que pueda acceder para, para ver esos comentarios, para ver esa nota. Y esa información solamente la va a ver este estudiante, en este caso es el alumno 1. Si yo, en vez de pulsar en ver todos los envíos, pulso en calificar, lo que voy a ver es una planilla o una, un modelo de corrección que es individual, es decir, voy a ir, voy a ir viendo uno a uno cada estudiante alumno 1 y aquí a la derecha pasaría a los siguientes estudiantes. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en, en, en más detalle con, con las tareas, tenemos otro vídeo separado mmm, específico sobre la calificación de las mismas y simplemente recordar que cuando terminen de trabajar con el aula virtual deben de cerrar la sesión aquí arriba a la derecha pulsando sobre su nombre y cerrar la sesión y que si tienen cualquier duda tanto Bien en concreto sobre el contenido de este vídeo, sobre las tareas, como sobre cualquier otro aspecto del aula virtual, tienen a su disposición el soporte técnico de la unidad para docencia virtual para todo este tipo de cuestiones.